Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy estamos con este video que acaba de salir hace unos minutos nada más. Está recién recién salido del horno y vamos a ver de qué se trata. Bueno, nada más ni nada menos que el regreso del de evento del Waffentrager Auf E100. Para aquellos que no lo hayan jugado, es un evento especial, particular que No puedo decir que sale todos los años Porque no es verdad, pero el año pasado salió por lo menos Y eh, la verdad que está muy bueno Muy entretenido En el cual hay... Un vehículo muy muy poderoso Que en este caso es el, el Waffenträger E100, eh, obviamente 100 Y que eh, tiene, no sé Por decir algo, tiene como 20.000 de vida Puntos de HP, además tiene como un escudo Y tiene, tenés que ir jugando Con otros eh, compañeros Tratando de derrotarlo por todos los medios Podés jugar pelotón entre 5 creo que era Si no mal recuerdo, la verdad que es un modo Que está muy muy bueno, muy entretenido Y acá está la, eh, el spoiler Que nos hace la gente de Wargaming En este video, vamos a analizarlo un poquito Es cortito Dura un minuto ocho segundos Creyeron que mi investigación y yo Habíamos desaparecido para siempre Pero nadie puede detenerme No pudieron antes Menos podrán ahora ¿Cómo es que no lo entienden? Creé algo fantástico ¿Qué hice? Subspace travel Theory and practice eh, Claro Sí, sí, es como viaje subspace, eh, que viaje estelar, algo así sería. Teoría eh, y práctica, mira vos. Bueno, gracias a mis tecnologías, la humanidad tendrá oportunidades Con las que ni siquiera había soñado. Para, para, porque esto, en los videos siempre la gente te deja algo que no sabes qué es. La Alianza dice que es peligroso, dice Max, I'm waiting to you, te escribo en este, I'm travel, eh, estoy en, eh, en problemas. Eh, a friendly request una, Sí, te pido una un, una ayuda de amigo Algo así You eh, endanger not only humanity But also yourself Sí, que no es eh, una cuestión tuya Sino de de, de de la humanidad I am asking to you to stop eh, this experiment Bueno, si alguno me puede hacer la traducción correcta Porque soy malísimo pero eh, Te pido que pares este experimento eh, o te incito a que, de, que, que pares con los experimentos Con ese experimento eh, Or contact the alliance O que te contactes con la alianza I beg you please considera el posible Que consideres eh, Bueno Considera cualquiera de las Te pido por favor que consideres alguna de las opciones eh, Yo understand that they won't let, let it go like that eh, Entiende eh, esto ¿No es algo que me, que me gustaría hacer? ¿Algo así? Villanel Bueno, no sé, no entiendo un carajo, pero... <ríe> algo así, me parece que... Más o menos lo traduje un poquito, aunque sea. La alianza dice que es peligroso. Bueno, me cago que está todo en inglés, boludo. Pero la ciencia no acepta concesiones. Bueno, ahí aparecen unos dibujitos de, del, del vehículo en sí. Además, la alianza ya no está tan unida como antes. Ahí se acuerdan cuando reaparecía por un lado y estábamos todos cagados porque aparecía justo al lado tuyo, te querías morir, boludo, dentro del mapa. Era muy divertido. Y yo tengo que luchar por lo que creo. Estoy listo para resistir con todo mi ser. ¿Ves? Ahí en el rayo ese reaparecía. Y vos ibas con todos tus compañeros, ahí como están en pelotón. Tenés diferentes vehículos, uno más rápido. Bueno, ah, creo, no me acuerdo, no. Ahí está, mirá. Boom. Pasa que el chabón, el Waffentrager, te vuela casi de un tiro. O sea, de, un, de dos tiros, te vuela seguro. <ríe> o sea, te hace mierda, boludo. Muy bueno, muy bueno. Ahí está. Buenísimo. Bueno, amigos, hasta acá el video. Fue bastante cortito, pero. Pero bueno, quería dejarles en claro eso, que se vuelve a, a, al evento este del Waffentrager auf E100. Espero que les haya gustado el video. Si no, estás suscrito, suscríbete, dejás el like, deja en los comentarios si querés que vuelva este modo, este evento. Si te gustó, si, te, si no te gustó, si lo jugaste, si no lo jugaste y qué te, qué te parece a vos. Te mando un beso, cuídate y que tengas un hermoso día. Besos. Chau, chau.